Tu drone, hoy le voy a mostrar el CG907 Pro. Vale, dice que tiene todo esto aquí: lo de 4K. No confundir a velocidad porque aquí eh, estuvieron engañando mucho con este tema. No es video 4K, el video es en Ultra HD. Vale, o Full HD, porque Ultra HD tampoco lo creo. Pero en Ultra HD 4K es la fotografía. Ese es el, lo que hacen ellos para confundir a la gente, ¿vale? Esto dice que tiene Point of Interest. Que desde la aplicación podemos hacer que gire el drone en, alrededor nuestro. Que tiene GPS y return to Home. Que tiene White Point Fly. Que marcas los puntos y el dron lo hace automáticamente. Y bueno, una eh, app inteligente de seguimiento, etc. Tiene Zoom. El Optical Flow. Etcétera, un gimbal de dos ejes, un dron súper completo. No lo he volado, o sea que no puedo decir nada sobre eso. sí sé que es eh, un dron con motores de escobilla, lo cual a mí no me termina de convencer, pero bueno, sigue siendo un dron económico. Manuales en japonés. En alemán, en holandés, en italiano, en inglés y en castellano. Esto es eh, cuidar al cliente, ¿vale? Esto es cuidar al cliente. Vamos a quedarnos con el manual. Bueno, yo prefiero en italiano, pero bueno, como este en verdad este video va a ser en castellano, eh, puedo ver Cuesto manual en italiano, uh, como que lo fachamos en, en español. No fa niente. Eh, uso este, ¿vale? Que trae? Ah, bueno. Este es un kit que viene con dos baterías de 7,6 voltios y 1600 amperios. No es mucho, es una batería que se va a consumir... Eh, muy rápido, 10-12 minutos, calculo. Ni miré lo que dice de fábrica. El mando está brutal. El mando me gusta mucho. Trae sus cables, su destornillador, sus hélices de repuesto. Y aquí está el droncito. El bolso es impecable. La presentación es buenísima. Vamos a quitarle los plásticos. Y bueno, ya saben que es un dron plegable, estilo Mavic Mini. Muy fácil de desplegar, muy blandito. Aquí tenemos el Mini y aquí tenemos el SG907 DCLRC. Tiene algunas diferencias, sí. Claro, pero bueno, tiene protector de gimbal, lo cual es buenísimo. Porque no todos lo estaban trayendo y claro, esto se daña muy fácil. Y... Y que venga con ese protector es, la verdad, que fabuloso. Esto trae las dos baterías, el bolso, un gimbal de dos ejes. Y la verdad que está bastante bien. Pongámosle que va a salir en unos 100 euros. O sea que es un buen equipito. Vamos a ver cómo graba, cómo filma, cómo hace la fotografía. Cómo se comporta. Eso sí... Bueno, voy a volar sin... Voy a volar sin, sin aplicación porque está funcionando mal Así que lo que voy a hacer es volarlo como volaríamos cualquier otro tipo de dron Max... Max! Encendemos el, el mando Encendemos el dron Ahí está encendido, vamos a esperar a que se conecten. Vale, están conectados. Vamos a hacer una, una calibración. Uno, dos, tres, uno, dos. 3 Calibrado A ver cómo va Vamos a quitarle los satélites porque no los encuentra Entonces los volamos sin satélites Arriesgados, sí, como todo Como ven, se mantiene perfectamente. Así que el viento le jode bastante, es más. Como ven, se mantiene perfectamente.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 Bats. de la fotografía, cómo se comporta, eso sí, lo voy a ver ya mismo, la XL Pro, sistema iOS y Android. Vamos a descargar la aplicación, porque hay veces que vienen funcionando mal las aplicaciones, entonces voy a poner el escáner. Lo voy a hacer aquí mismo, en directo. Vamos a la web, había algunos drones que estaban dando problemas con el tema de la aplicación... XL propone. La descargo. Y bueno, ahí la tenemos descargando. Mientras tanto, supónganse en que ustedes no están en el idioma de los manuales que traen. Aunque los traen varios idiomas. Pero por lo que sea les llega un manual diferente. Solo con la fotitos casi siempre da para... Para saber cómo funciona nuestro dron. Y para hacer lo fundamental antes de volar. Que es calibrarlo. ¿Vale? Entonces tenemos dos calibraciones Que son muy sencillas Se las voy a mostrar aquí en vivo Vamos a, a encender el mando Ahí encendemos el mando Encendemos el dron. ¿Vale? ahí está titilando eh, Se estarán conectando GPS ON lo voy a poner en OFF Vale Dejo apretado el botón Pongo GPS en OFF porque estamos adentro. Esto volaría con el Optical Flow, inclusive estando fuera. Si quieren sacar los GPS por cualquier tema, porque van a hacer un vuelo corto, o lo que sea, lo quitan. Y es una cosa menos que está cargando el, el teléfono en caso de que, de que tuvieran la aplicación puesta. Entonces hay dos modos de calibrar esto. Está el emparejamiento del dron, que cuando se enciende se empareja, ha sido súper veloz. Ya está, no titila nada. Y tienen dos formas. Eh, el tema geomagnético que dejan apretado el botón de foto y ahí empieza a, a titilar el dron 1 2 3 boca abajo 1 2 y 3 vale este dron tiene ranura aquí para la micro sd también Vamos a probar cómo se graba en la micro CD. Ya buscaré alguna que le valga. Y ahora lo que tiene que hacer es el giroscopio. Que hace un movimiento de gimbal. Que es este botón. El superior izquierdo. Está parpadeando. ¿Vale? Ahí está parpadeando. Cuando termina de parpadear, está calibrado. Listo. Ahí ya podríamos volar. Ya han visto que no ha tenido ningún misterio. Me está gustando este dron. El mando no es a pila, se carga con micro USB, tiene su propia batería. Y este drone me está gustando muchísimo. Porque yo sé lo que puedo jugar con esto, lo que puedo entrenar y la verdad que está bárbaro. Velocidad, retorno a casa, despegue y aterrizaje, quita y ponga el GPS. Vamos, que tiene un montón de funciones que son bárbaras solo en el mando, ¿eh? Después tenemos la aplicación para hacer todo lo demás. La verdad... No tiene pérdida, ¿eh? Lo que voy a hacer, voy a cargar bien la batería, porque está en storage al 60%, un poco más. Y... Eh, vamos a salir a volar y a probarlo. Este drone, entre el K1 que estoy probando ahora y los que he probado la semana pasada... ...es de los que más me gustan en cuanto a aspecto. Me encanta que tenga esa luz. Al gimbal le siento como un, como un pequeño roce, pero bueno, está bien para lo que es. Y, y nada, a ver qué onda, cómo se comportan estos motores de escobilla. No son brushless, pero son motores nuevos de escobilla. No son los motores de hace años y yo creo que van a ir perfectamente. Así que nada, tu drone. GoPro, detén vídeo.